Todos los días, Avia Yala TV despierta con su teleaudiencia para ofrecer una agenda informativa, educativa y cultural. Seguros de construir, de aportar a un mejor país. Feliz día de los trabajadores de la prensa. Avia Yala Televisión, un continente de culturas.